Ah, ah, están, sí, están Sabrina Rojas y Gonzalo Vamos, Heredia. ¡Bravo! ¡Bravo, chico, bravo! bravo, bravo, sí, bravo, bravo, bravo sí, bienvenido Vos sabés, Flor, que Gonzalo Heredia fue el primero que entró y vino, está muy contento. Sí, saludó, aparte nunca se como en sí, la casa, educado. ¿no? Sí. Entré, entré como en Porque casa, le está sí, yendo bárbaro. Fruto. Sí. Contento, Hola, contento, ¿cómo está yendo bárbaro de taquilla. Está lado, Punta del Este, ¿no? Se ve de acá. Un beso, está lindo, la verdad que está así ¿Ah, como ¿sí? medio nubladito, pero un calor tremendo, la gota gorda, así que ahora chicos les dejo para que le hagan la nota tranquilo ahí en el piso y me voy a tomar algo y vuelvo, ¿les parece? Vale, ¿sí? perfecto! ¡Cállate los... los... <risa> que ¿Puede, puede, Flores Hugo está diciendo que les está yendo bárbaro, chicos, la verdad una temporada... La cuarta, la cuarta temporada, Qué barba, eh, en una época donde pasamos absolutamente de todo, pasamos una pandemia, un mundial sí. de fútbol... Eh, Tenemos la reconstrucción. diciembre del 2019. Otro país. Tenemos diciembre del 2019. Después le eh. agarró la pandemia. Otra Con realidad. otro elenco también. Otro elenco. Con otro elenco. Con otro elenco, otras historias. Sí. otras cosas. <ríe> otra <ríe> otra cosa. <ríe> otra <ríe> en el medio se separaron algunos. <ríe> sí, sí, pasamos sí todos. ¿Repercute en las obras de teatro cuando alguien está tan mediático? Sí. Para bien. Sí, el... a ver. Eh, el, el tema, mirá, que a, creo que en, en el medio está como. Bastante viciado eso, porque muchas veces se piensa que eso se hace adrede o a propósito. Sí, para tener prensa. Para o... tener prensa, y, y no sabes la vergüenza que uno puede llegar a sentir porque llegan a pensar eso de uno. Ajá. Es como siento, ay no, me muero. O sea, ¿entendés? Sí, sí, Entonces, sí, sí. En ese sentido, obviamente, que eh, sí repercute, a veces sí pasan cosas y lo demás, pero uno trata de hacer una obra en donde primero se sienta reflejado y después. Intenta que el público también se sienta reflejado con las historias que cuenta. Claro. En ese sentido, sí. Y, y en este caso, en Desnudo, lo que pasó fue que el grupo siempre se, fue unido. Unido, se nota. Siempre fue. Y siempre nos divertimos arriba del escenario que, afortunadamente, sigue sucediendo. No pasa, ustedes Qué bueno. deben saber. Sí, sí, Los sí, que no pasa de rabaco, siempre. Lo que no sí, sí. Nos sí. Uno, una. No, pero ustedes se fueron de vacaciones. A mí lo que me impresionó, se fueron de vacaciones a Disney juntos. Sí. Toda la familia. ¿Qué te impresiona, de eso? No, no, no. no pero para, Yo pero no, me iba me iba a no se no. lleva a la familia. Que yo no, no voy a ninguna. O sea, este año no sé qué me pasa con los actores, yo que los quiero tanto. Eh, no. Los actor de esto? Sí, estudiamos juntos en Heredia, por eso. Estudiamos juntos, teatro, todo. Sí, ah, no, no, no, cuenten no, eso, bueno. cuenten eso, por bueno, favor. No, era muy bueno, era muy bueno. Hacia... Era muy bueno. Era muy bueno. Era, era muy bueno. Se, se dedica a esto. Bueno, me, me parece que te faltó arrojarte. Me faltó ah. la arrojarte. No. Podría haber sido Ludovico en desnudo, si Podría pues bien. Otra cosa, no, no a pero... Hago de mi marido. Hago de tu marido, mira, sí. que con el tuco estamos ahí, nos llevamos sí. muy bien. No, pero lo que decía que también, viste que uno cuando labura con alguien, Gonzá... Lo que menos quiere, por pues, en vacaciones, es verlo, ¿no? O por lo menos descansar de, esa, de ese frenesí. <risa> se ríe. Bueno, ¿No? es un esfuerzo que hicimos por nuestro y ustedes se de vacaciones. <risa> no, pero supongo de vacaciones se llevaron muy bien. Sí. El sí. Departamento, bueno, el Tucu me contaba sí. que Eso era todo. Me, me lavó un calzón, de hecho. Sí. Ah, ah mirá ah, qué la, piola. Le doblé calzón, le dije, con heredia, sí. nunca te olvides de esto mientras nacía. Sí. Es sí. Sí, sí, verdad. verdad. Sí, porque vos, eh, convivimos casi, porque los departamentos claro. estaban ahí pegados sí. y nos llevamos muy bien. Sí, sí. Sabíamos que nos íbamos a llevar bien. Pero, pero la verdad que después viste que a veces cuando hay dos familias que uno quiere hacer una sí. cosa, otro quiere hacer otra. <coughs> y, ¿no? y sí, nos llevamos, los tiempos. Y nos llevamos súper. La verdad que generamos un equipo genial. Recién hablaban de que ahí, pasaron un arrancada. montón de cosas. Eh, los dos son muy experimentados en esto. Gonzalo se reía cuando hablábamos de, de las otras informaciones. ¿Qué les pasa a ustedes cuando ven que alguien, que podemos ser nosotros, están hablando de ustedes? <coughs> ¿Qué bueno, les mira, genera? El otro día, el otro día, eh, voy a ir como el tiempo por mu mucho, mucho más para atrás. El otro día veía una entrevista de no sé quién que contaba en qué momento se sintió famoso o en qué momento sintió que la popularidad claro. era, era parte claro. de eso. Y yo me puse a pensar en qué momento me, pas me pasó a mí y fue una vez en donde estaba grabando una novela, que habrá sido valiente seguramente, y tenía que ir de una locación a la otra y me acuerdo que puse la radio para escuchar música lo que sea y había un tipo muy ofuscado por teléfono eh, eh, puteando a alguien. No, porque no me parece una falta de respeto lo que hace y la foto y muestra el vello público. Uy, uy, uy, Ay, entonces uy. Yo escuchaba, escuchaba, no me acuerdo quién estaba, en qué programa era, y el tipo estaba hablando de mí. Ah, no, estaba público. Estaba hablando de una, una tapa de revista Una tapa de ver En una tapa podés, de revista podés, podés. Se veía como la raya. Ahí ¿te acordás? Que el límite. Sí, divino. Bueno, ¿Te pero acordás, Marcela, lo Sí, me, ha acuerdo, me acuerdo, me acuerdo. El tipo estaba hablando de eso, indignado, porque le pareció una falta de respeto. Que tenía razón? Que él no quería verlo porque estaba en la parada de colectivo y, y no tenía que soportar eso. Bueno, indignado. Y dije, claro, este tipo está hablando de mí. Ay, wow. Y ahí fue Sin como el, el, des, el desdoblamiento y decir, ah, yo ya no soy mío. Digo, ya cualquiera puede decir claro. cualquier cosa sobre mí. ¿Pero cómo hiciste ac no... para acomodarte en ese momento? Porque ese momento fue muy fuerte lo de lo que pasaba en Valientes. Ustedes no podían circular por la calle, era ganan esta para revista, todo. ¿Cómo hiciste para acomodar el ego? Qué linda pregunta. Es una muy buena pregunta. Eh, eh, se fue acomodando solo el ego. Porque nosotros trabajamos con el ego prácticamente. Y, y yo tengo mucho ego. Y creo que también es parte de la profesión, de cualquier profesión. No solo de ser actor o actriz lo que sea. Eh, el ego es algo que te puede alimentar, pero también te puede, puede ser tu peor enemigo. Yo en un momento me creí ese personaje. El galán recio, que no daba notas y que se escondía. Sí, sí, yo sí, yo todo el proceso. Fue valiente con ellos. Pero me la, a el de... me la Me recreí. Super el -style. Y viste como, no, bueno, parco. Y que andaba así, medio no, místico. Un idiota. Un idiota. En un momento... Claro, el, el medio tiene como ciertas reglas que no están especificadas sí. y que no se sabe cuál es el juego, pero que están. Y uno empieza a conocer con el tiempo, pero en una baldosa tuve que acomodar todo eso. Los principios que me habían inculcado mi familia, que en donde uno tranza o no tranza, el medio, esos re esas reglas y demás... Claro. Y lo que yo quería contar y quería lo que me pasaba a mí como, entre comillas, artista. Mm. Todo eso se tuvo que conjugar en un espacio así de chiquito y en muy poco tiempo. Y también con la exigencia de, bueno, pero eso es la regla del juego, tenés ah, que sí, saber que es así. Y un tipo se te sube arriba del capó, y ¿viste? A sacarte foto. una fotos <risa> no, Parece un poco mucho. Pero bueno. Igual está todo más tranquilo. Ahora sí no, está está en las redes sociales, chicos Claro, claro ahora es está época, más tranquilo Pero claro, el otro, no. esta semana hablamos también con, con Luciano, con Luciano sí. Castro no, bueno, También no sé contaba... Quién es. No, quién es. no lo Si no son. está en el elenco, no lo conocí. Y también contaba un poco esto, ¿no? Que era un tipo eh, más jodido antes Y que se fue aflojando y que fue cambiando Digo, es una cosa que le pasó a los galanes Sobre todo en un momento en la Argentina No sé afuera porque no, no sé no, Pero creo ¿por que qué sabes que, que, creo que, creo que, que pasaba eso? Alimentamos mucho, o por lo menos hablo por mí Alimentaba mucho una imagen ¿Viste? Uno, uno ocupa en el medio eh, un cierto rol, uno se da cuenta de eso, y entonces empezás como a alimentar claro. esos, esa, eh, no sé, en las entrevistas o en los programas de televisión, la imagen, los personajes también, ¿viste? Y uno empieza a creerse eso, porque también para eh, eh, ocupar un rol tenés que creerte algo, no sí. de todo lo que pasa alrededor, sino de eso o que sos el más lindo. Si no, no lo podés hacer. Más no, no, más... Además, no, claro. Claro. No puedes además hacer, chicos, ustedes son bravos. <risa> ¿En qué sentido? En el sentido de mujeres. no tenían paz. Sí, no bien, no bien. tenían paz. O sea, nos daban mucho para comer también. Después se calmaron. De nada, no, uno tanto. No, ¿tanto? no, ¿tanto? no alguna, no, alguna cosita no Seguramente ese escondedor que no sabemos todo. Pero Gonzalo no fue como un depredador como fueron otros. No, pero algunas cosas no nos hemos enterado. Podría haber sido más. Podría haber sido. Yo te conocí con Brenda vos. No, ah, pero no. ¿Pero no. Sí, sí, sí, sí, ¿sí? sí, sí pero, pero claro. Pero habíamos ya. empezado a estar juntos todavía. Por eso, más. pero digo, eh, hice todo lo que tenía que hacer en su momento. Ah, muy bien. Y ya. Podría ¿Y haber vos, sido, Podría haber sido un poco más, podría haber sido un poco. Más. Claro. Sí. Yo <risa> un en Valiente él, fue que vos te conociste con Brenda. vos antes de Brenda y En Valiente te conociste con Luciano vos? En Valiente, en la de Plata, que fue también la que hicimos todos. Fue un flash. Sí. Bueno, amor a primera vista tenía pensado. <risa> <risa> Y pasaron más cosas de lo que tenía pensada Pensé que era un amor de verano Y tuvimos un no. familión Bueno, el otro día le hicimos una nota Pampito lo estaba recordando recién Y yo sentí que eh, Nancy le hizo una pregunta Algo que vos habías comentado Vos comentaste eh. que si no tuvieras hijos no tendrías relación seguramente con... No. Claro. Creo que nos pasaría el 90% <risa> pasa. para... tampoco. Si <risa> la... <Si> no tenemos <risa> hijos, no nos vemos. Claro. Si no tenés hijos, no tenés <risa> relación con tus ex. Sí. Eh, bueno, algunos yo tengo, pero... Eh... Sí, sí, sí, no, <risa> no, me, no hablo porque No, me... tal vez yo con algún ex que no tengo hijos me lo cruzo y le doy un abrazo. Claro. Y me sí. ahí a llamarnos. Pero me lo cruzo es una cosa, y y lo que llamaba la atención. Nancy, industria. vos le hiciste la pregunta. pero yo noté que... Se enojó un poquito. Se enojó. Pero no Partió se raro conmigo. Se enojó. No, se enojó. Yo estaba en casa. Es que si... yo noté? Vos, Sabrina lo conocés. Yo noté que no se enojó ni conmigo ni con la, la pregunta porque fue este, re, respetuosa. Entonces, como que se enojó con algo, con algo que le pasó a él en ese momento porque era como que... A ver, era lo lógico es decir, ustedes se mostraban Ahora, demasiado... Llámale y pregúntale. Llámale y pregúntale. Claro, pregúntale. <risa> Por ¿Por? Demasiado amigos. Llamaba la atención de que tuvieran tan buen vínculo, más allá de que sano. Para ¿no? mí... Pero, pero que, que tantos encuentros ¿Con vos está bien la relación? Sí Ah, entonces yo, pero viste no viste que él se... se fastidia por la claro. vida Claro es, no, ah, estaba no, en Mar del Plata Viste Delay Es como una manera de vivir Para mí ahora sí el delay, de verdad puedo Puede ser se Porque la yo, la yo también digo ¿Por qué se enojó tanto? No, en la no, mejor no, no. de las ese día. No, te digo, no, no, no era la pregunta Era algo que le, evidentemente Le estaba pasando a él Evidentemente No, yo ya ¿Vos no puedo responder No lo interpretás más ya, claro Ya no soy su vocera Ya no soy yo no me hago cargo de su reacción. Bueno, fuiste bastante su bien. vocera, además. Pero Porque vos le hiciste no un cambio. De vos, vamos a, a, vos hiciste un cambio en, en Luciano. No cambio, Cien, eso me hago cargo. Sí. 180 grados. Sí, yo me hago cargo. Porque este Luciano es mucho más este, efusivo, dar notas. Dar, Estamos más, más, grandes, más grandes. Estamos más grandes todos. Pero reconoceme el cambio. Sí. Claro. Bueno, Te lo dejaste... A esa moto de el reacio, de no quiero dar nota, no me interesa la prensa, o no, o al contrario, siempre fuiste el que lo acercó. No, yo los conocí así, en esa instancia, reacio, los reacios. No querían sí. Yo pudieras? venía la chica popular, era era que hermos. no tenía problema de nada. Era pelo o sea, largo, todo era hermoso. Claro, era pelo largo, estaban todos en poses, así. Correr, el correr, así, que te del pelo. Y no, yo era no, la chica popular, la chica paparazzi, que hacía teatro con los reacios, que no querían cámaras, no querían... De hecho, ese era el motivo por el que muchos pensaban que ustedes no iban a prosperar. Como pareja, claro. por eso decían, bueno, sí, va a ser un verano y después no. no. Después, bueno, sí, yo hice mi trabajo también en, en el sentido de, de, de hacerles ver que de hacerle ver yo a Luciano que la vida es otra y también ellos van madurando. Él también tiene en su vida a, a, a una Brenda que es lo También más es un amor. de pasado en la, la vida. Y eh, que también una trata como compañera de. de, de de amoldar y hacer entender cosas, la madurez, los mm, hijos, claro. las compañeras que te toquen en la vida, hace que vos vayas mutando <coughs> con pero los Fabri, sí. no, tenés eh... el compañero más hermoso del mundo, porque el sí. tucu es, yo lo tuve de compañero, y es un bombonazo, sí. y en todo sentido en digo. Todo sentido pero un... me refiero a esto porque todo el año pasado, yo estuve muy insistente con el tucu, porque el tucu me decía, quiero ser papá, quiero ser papá, y me lo, pero me lo decía me decía la frase, ay, ay, ay, ay. quiero ser papá. Y no, yo le decía, bueno, dos, ¿para cuándo? ¿Vos querés ser mamá? Yo, eh, tal vez si no hubiese venido el Tuco a mi vida, no, no hubiese deseado volver a ser mamá, porque claro. tengo dos hijos hermosos. Pero el Tuco me, me, me despierta eso, porque tengo un proyecto de familia con él. Claro. Me apura la edad, y, porque tengo 42, pero sí, ganas y, y, y soñar lo sueño. Ojalá, ¿Y te querés casar? ¿Querés hacer no todo el...? Casarme, no, divorcié no. No, no, que... sí, no, no, bueno, pero a lo mejor está todo el proyecto, sí, proyecto de familia. El proyecto de familia me parece que tiene que ver más con eso, con la familia, que con un que con un papel, que con casarse. ¿Casarme? No no sé. ¿Están si conviviendo o no? No, no convivimos, no. pero dormimos todas las noches juntas. Claro, es como Vos no. sí. sí. recién no. hablabas de un trabajo. Yo creo que hiciste un gran trabajo y desde afuera no se vio un trabajo con enojo. Porque pasaron momentos difíciles Y ella ancianos, puso la cara. De vos pusiste sí. la cara, yo me acuerdo sí. de Por eso llamar. me la pongo más, me pregunta que claro, le a sé <risa> qué le Claro, claro. Me acuerdo de llamarte, preguntarte. Sí. sí Y vos siempre muy respetuosa, a sola, cuidando no la a la familia. Por favor. Te lo ¿Y cómo hiciste? <risa> ¿En qué entes subiste para, para, para el afuera no mostrarte así... Cuando alguien pierde el control, que a todos nos puede pasar ¿no? por alguna situación, digo. Y bueno, yo creo que ese es el gran equipo que hacíamos, que yo era la que eh, lograba sostener situaciones para que nuestra familia no se desmadre. Pasamos situaciones que a mí me daba vergüenza salir a la calle. Y, y también este, tuve yo, también como yo, individualmente, la necesidad de salir a explicar cosas eh, que, que creo que, lo, no sé si vuelve a pasarlo, lo volvería a hacer eh... Um... Porque, porque no tiene que ver solo con... O sea, lo que le pasaba a él repercutía en toda mi familia. Pues, claro. Yo salía tipo Leona a, cu a cuidar. A y familia. me acuerdo Creo que, por lo que decía recién Gonzalo, que también estamos hablando de cuando aparecieron determinadas fotos, que también en ese momento se especulaba con que era una promoción para... para no escuché a Luis Ventura, Luis Ventura, que lo quiero por qué? ¿Qué dijo Luis? <risa> <Afirme> Luis! <risa> Luis. <risa> habla, habla más de la persona que dice eso o que asegura que no fue a prensa. No, pero Gonzalo, también eh, que lo hace. que eso, eso, yo, yo estoy que la foto eh, será para promocionar sí. desnudos y eh, ahí es, es, son es esas de cosas tengo. que te agarra como vergüenza. No, no, no, y, no, y también no, cuando vos sos protagonista te agarra vergüenza de decir, uy, por lo que estoy haciendo pasar a nuestra compañía o a nuestro compañero. Sabrí, te digo algo, eh, estábamos con Tauro mirándonos eh, cuando vos viniste a este estudio, Ay, porque estábamos acá, yo me acuerdo que estaba sentado ahí, Tauro estaba ahí y veamos tu cara en ese momento de, de no fue fotos. fácil eh. yo me acuerdo horrible para vos no no fue, fácil. fue horrible Obvio que, no, pero no, que no, no fue fácil para nadie en toda la no, no para la no. me imagino tampoco no. pero digo no. para vos de pero venir a la cara ella, yo no era responsable claro. de eso y sin embargo me senté sí sí la la cara. viniste y sí, bueno. él lo habló después y que incluso habló de la charla que tuvo con su hijo mayor con, con, con mateo porque le daba vergüenza él mismo o sea es una situación horrible porque no es algo que él haya querido hacer tampoco que se hiciera público eso pero, pero sí, en ese momento fuiste vos la que tuvo que salir a hablar. Sí, eh, yo considero que éramos un equipo y que, y que yo me movía mejor respondiendo, porque tal vez Luciano mm. tiene esto que se fastidia y tal vez en el fastidio no sabe terminar de explicar lo que quiere decir, entonces lo mejor era que me sentase yo. Y yo también tenía la necesidad de, de aclarar cosas. Eh, y bueno, Bien. en todo eso estábamos con nuestra obra, que era eso, ese, ese sí. pudor que sentís, que salpicás a, tu, a tus a compañeros. Bueno, por eso es... Que lo más fácil hubiese sido decir, sí. era para que... Era para era chévere. Chévere. Por, era eso, por eso era por ahí Luis pensó que era para que... Y ya con esto cierro, en la obra, en el estreno, había como una parte, un texto en donde se podía haber hecho alusión a eso y se sacó. Se sacó. inmediatamente. Ah. Ah, había cosas no... del texto original claro. sí, que, que, se, que se podía pegar con lo que había sucedido y, y todo lo contrario. Elegimos digo, sacarlo. Si es una para que... cuestión de que garpa... bueno no, no, no quiero no, spoilear, pero, no, pero no. están en bolas. Yo vi la obra y ustedes No, están... pero las chicas... No. Ah, pero no creantes. viste esta. Sí. <risa> no, pero bueno. No, lo viste. Lo que... Sabri me invitó a esta. ¿Vos vez no, ver a más todavía de lo que muestras? Vamos en juntos. Vamos, vamos. por qué? Porque te imagino jugando el juego con tu pareja. ¿Estás en pareja sí jugando al juego con tu pareja. A ver si reconoces a tu amigas. pareja con los ojos vendados sí, ¿sabes qué Para, A mí me oh, pasó Tienes una... que vendar tenés que tocar Y reconocer. Ah, yo sí si toco sí, si tengo que tocar vos. A mí me pasó acá En América En Emparejados sí, Cuando hacíamos con Sí, el... sí eh, Lo vi Hicimos lo vi. el juego Y lo confundí Al Tucu con Gonzalo Heredia Sí, acuerdo? me acuerdo Lo Realmente vi convencida es que son que era parecidos Después me yo. dijo No, por este huesito Que tenés acá No, no, no cualquiera no, Vamos a ir todos No, es vamos el a ir Vamos no, a ir. de verdad Es un juego Que puede traer Consecuencias Pero no sé por qué Te veo a vos jugando Con parejas con Amigos, a pareja. No sé qué imagen no sé qué tendrás. Más de más <risa> ¿Qué imagen <risa> sí, sí, tenemos sí. de mí? No <risa> sé qué. Pero bueno, Morbo. lo acepto. Es... Escúchame, ¿cómo es tener ¿no? a la Cardone eh, de suegra? Genial. Genial, es yo. Maravilloso. La vida divertida es. es. Es muy maravilloso, divertida. Es maravillosa. Aparte. Mi, eh, Alfonsina y Eloy, la relación que tienen ah. eh, Me encanta ti la Ella, abuela, la, la sí. libertad, Es muy libertad, libre la eh. Sí, van ahí, están dando vueltas Hablan, sí. hablan le cuentan Pero le cuando cuentan. va a tu casa a comer ¿Lleva a los gastos No no, nah, vamos a lo <risa> Siempre la cargamos. Alguna no, no, anécdota te... divertida que tengas con Cardone, porque Cardone no, es como una. Es como cuando te dicen, che, ¿sabes un chiste? No, nunca es Nosotros nos dicen, contate <risa> algo. Sí, ¿sí? Contate ¿qué? un chisme. ¿Y ¿Cómo, <risa> <risa> cómo es Gonzalo de Guerra? Pero vos sabés que también había en un momento un mito como que no había buena relación entre ustedes. Porque a vos te veían también. Más estructura más Principio, Exacto. Y mantenía como esa imagen seria, así como re introvertido. Ella hizo un par de notitas con escarpines y cositas, eh. en donde a mí, quizás en ese momento, no salía tanto a hablar sí. y no habría tanto a la intimidad. Sí. Entonces fue como, che. Ahí tenés una anécdota. Eh, dale, fijate. <risa> ¿qué? Simplemente, no <risa> fue más que eso. Y después, uno también se va conociendo a medida que pasa el tiempo. Escúchame, me vos me Gran hermano, ¿ves? Yo soy fan. Yo veo todo. Bueno, <risa> ¿Viste que Alfa dijo que salió con Daniela? No, no sabía. Te lo pregunto ya. Es sí, por favor, pregunta. Dale. Ella preguntar. creo que dice que no, Ella que no, lo, no lo conoce. Ella lo dijo? Yo también ¿No? lo negaría. ¿No? No. Lo... no me acuerdo si dijo algo el otro día. ¿eh? No, no me acuerdo si ella dijo algo. Me parece que, que, que... ¿Qué ¿Qué qué que no lo conoce. Pero no fue a tu casa Que dijo asado. que no, que no lo conoce. No. O sea, que no. inventa. No. Ella lo niega, pero los amigos de Alfa dicen que es verdad. Ay, chico, le creo a Pero Yo le creo a Cardone. A Cardone no miente. O sea, Cardone no miente. Sí, yo la reconozco. a Gonzalo, decís que mirás todo y está muy bien que así sea, pero... ...en detrimento de, de los realities... ¿Qué palabra usaste? Nada. Detrimento. ¿Qué significa? En detrimento en y de... como en contra de... Ah, ¿Por qué? Vos porque Ay, no. lees mucho... No, no, es que... Me Yo te sigo, de... me gusta eh, esa eh, faceta eh, tuya. Te conocí esa palabra. A mí me corrí un montón de cosas. No, no te corrí. Sí, me no, pero está bueno porque uno aprende. Eh, después lo bien. voy a buscar bien para decirte exacto... ...porque bien. la uso y a veces es verdad, está muy bien el punto. Perfecto. Eh, pensaba en detrimento, la vuelvo a decir... Bien de mirar los realities y de todo lo que hay en la Re tele. ¿Te joden lo personal que por ahí no haya tantas ficciones nacionales? No creo, que a mí, no creo que a mí, creo que a muchos. a muchas, Ya vivimos esto, ya a los principios del 2000, 2001, ya vivimos el furor de los reality shows y, y, y, y supimos todo lo que pasó y esta frase famosa, aguante la ficción. Mm. Eh, ya hemos vivido todo eso. Pero creo que la, te la televisión es un negocio, eso lo entendemos todo y creo que también en algún punto es cíclico. Lo diferente en esta, en, est, en esta nueva generación, digamos, es la diferencia que hay una variedad de plataformas. Claro. Y hoy, por ejemplo, la televisión no se consume más sentado frente al televisor, sino en un dispositivo. Entonces, en ese sentido, creo que empezó a, a abrirse un abanico de posibilidades. Otras ficciones, otras plataformas, sí. con otras cosas con otras eh, productoras que vienen a hacer ficción acá, que me parece que en ese sentido sí estamos huérfanos. Uh -huh. Porque tendría que haber habido una ley acá, en donde cualquier eh, producción internacional venga a hacer ficción a la Argentina, pero que también se ate a hacer cinco o seis ficciones más. Claro, ah. que nos deje algo también a nosotros. Claro, algo. Lo o sea, importante no es que se mueva estar la protegido En ese sentido, industrial, o sea, en, en la industria necesito estar protegido. No puede venir cualquiera a hacer acá cualquier cosa e irse. Hay algo en donde lo peor hay peor es que un no lo haga separado. nadie. No. ¿Cómo? Peor es que no lo haga nadie. Sí, pero me parece que hay hay eh, en otros países se cuida mucho la industria nacional Totalmente. en ese sentido, sí, sí, claro. Y creo que nosotros estamos bueno, desprotegidos. Mira. Hay lugar en donde el techo eh, sigue lloviendo y sigue entrando agua. Sí, sí. sí. Chicos, hoy están, hoy los podemos hoy. ver